Bueno, pues ya estamos en vivo y a todo color. A todo color. En vivo y a así todo es. color. En vivo y a todo color, así es. Y nada menos que con sus amigos de siempre. Con sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Y Rafael Cavazos. Y vamos a, a tener un tema bonito. Ah, sí, precioso el tema. ¿Por qué? Porque es una reflexión. Una más de, de, de las muchas pues que hemos de, hecho, de ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero el tema en sí es ver, mirar, mirar y, y observar. observar. Y pues... Que a, a, aparentemente como ¿es lo que mismo? es lo mismo, pero no es lo mismo. <risa> No es lo mismo, no es lo mismo. No es, es de eso se trata precisamente de hacer un autoanálisis, uh -huh. ¿verdad? De, de lo que está pasando, de lo que acontece, de lo que sucede en, en, en la vida. Así es. Este, ¿por qué razón? Miren, eh, ¿de, ¿de dónde vino la idea esta? Bueno, la, la verdad que... Observando sí, ¿eh? Observando Observando, sí Perdón que estaba Tantas acá eh, Tratando de ver aquí eh, en, en mi tableta eh, a, a ver si ya estamos Por aquí eh, A ver Vamos a ver Ok eh, Estamos viendo un programa eh, De alguien que tenemos cierta curiosidad con él. Uh -huh. eh, ellos hablan de, de la política y todo eso. Sí. Porque... Están preocupados eh, por lo que está ahorita estamos eh, lejos de, de, de México. En México. Pues nos, nos preocupa un poco pues lo sí, que está porque, pasando. Pues sí, ¿no? porque somos de México. Entonces eh, nos duele, a, a, o sea... A todos los mexicanos nos duele, aunque estemos en Estados Unidos, nos duele porque porque somos de México, tenemos gente en México y pues no, no nos gustaría que, que esto fuera a más de lo que ya está. Sí, sí, la, lamentablemente eh, esto pasa y esto acontece eh, y que no quisiéramos que pasara lo que no debe de pasar y quisiéramos que sucediera lo que sí debe de suceder. Entonces, es, este, es. ¿Qué, qué, ¿qué es lo que pasaba en ese programa? Me llamó la atención muy fuertemente porque salieron un, un, mm, una chica el, un, un, encuestas sí, un, hacer una como encuesta. Mm -hmm. y, y la verdad que a las que le estaban preguntando, era como dice a la dimensión desconocida sí, pues, sí, claro, sí estaban platicando sí. Con, la, con la chica que estaba haciendo la la, la pregunta sí. pero estaban muy lejos ese es el punto de lo que les estaban preguntando e e entonces como que no viven en este mundo <risa> e e entonces ahí de ahí la, de ahí tomé el tema ajá Ver, mirar y observar Así es ¿Por qué? Porque es, es bien importante Lo que nosotros estamos viendo Mirando y observando Así es Entonces, así es. Si nosotros no, no vemos Lo que realmente está sucediendo En este mundo eh, Se nos va a ir de noche Claro, claro Se nos va a ir de noche Y no nos vamos a dar cuenta que ya se hizo de noche. Sí, sí, sí, de, definitivamente. O sea. Y cuando llega la noche se pone oscuro. Pues sí. Y, y ya, ya no se ve nada. Ya no dices nada. Ok. Y más si cortan la luz. <risa> <risa> Como hemos tenido problemitas hoy sí. este aquí. Por las tormentas que pero ha habido. Este, se nos han apagado sí, los equipos. los aparatos, y, todo. Ay, bueno, Dios mío. Este, pero bueno. E, ese, es, ese es otro rollo. Ese es otro rollo. Así es. Entonces, pero me llamó mucho la atención porque por eso que queremos hacer una reflexión: uh -huh, uh -huh. de que la chica se les hacía preguntas a, a, a las personas que estaban sí. en, en la entrevista, les ponían un, un anuncio de publicidades de. Publicidad desde, de de lo que están pasando de, de lo que están pasando desde de las políticas de, de los candidatos, ¿no? Que, que, que hay ahorita en uh -huh, México uh -huh. que observar y pues uh, no se dan cuenta ni de qué estaban hablando no pues no, no conocen a, a las personas o sea a, a, a, al, al candidato ni a los partidos ni ni a nada. Los partidos, ni, ni, ni ni saben eh, cuáles son las cosas que, que que traen o que no traen o sea, no sabe, no sabe nada, no sabe nada. Entonces... Es, es como aquí, para, para poner el ejemplo de aquí de Estados sí. Unidos. Aquí hay dos partidos uh -huh. básicamente. No son más que los demócratas y los republicanos. Los republicanos, sí. Pero en esencia, ¿cuál es uno y cuál es el otro? Uh -huh. ¿Qué fin sigue uno? ¿Y qué fin, y qué fin, sigue, ¿qué el fin otro? sigue el otro? Imagínate sí. cuando hay... 7, 8, 10 partidos pues no, o sea eh, se pone la, la situación bien difícil y, y más si, si a las personas este no tienen el, el, el interés de saber, de conocer y, y de saber quién es uno y qué, cuáles son sus intenciones de, uh -huh. de, de hacer de, de bien o, o de mal o sea, no no no, no saben no, es, es algo bien, bien difícil eh, eh, eh, exacto y, y entonces esto me llamó a mí la atención porque yo lo comparo con el evangelio. Pues sí, sí, sí, por las escrituras. Yo lo comparo con el evangelio. ¿Cuántas personas habemos que estamos predicando de una manera o de otra? Ajá. ¿Cuántos templos existen en la ciudad donde tú vives, por ejemplo? A ver, déjame preguntar a ti directamente. Sí. ¿Cuántos? templos hay en el lugar donde tú Así vives. Así es. ¿A cuántos ah. predicadores realmente conoces? O la doctrina. La es, doctrina. Es, es, eso, ese es el punto. Sí, la doctrina. La doctrina que tiene tu iglesia o las iglesias que están allí. Uh -huh. ¿Por qué la doctrina? Porque es lo que te están enseñando. Claro. Así claro. Es en los partidos políticos. Así es. Los demócratas tienen su doctrina. Y los republicanos tienen la suya. Uh -huh. Y chocan. Y chocan. No, uh, chocan, no, no, se repelen no, uno al otro. No se ponen de acuerdo, pues sí. Entonces, ¿por quién vamos a votar? ¿Por los unos o por los otros? ¿O por, por los ningunos? O por ninguno. Los ningunos es más peligroso. Porque puede tomar más ventaja el que tenga más y era el que no quería que fuera. Pues sí. De esa es pues sí, la, sí, la importancia sí. Sí, sí. De, de, del sí voto. Sí. Pero yo no voto. Entonces, no tengo derecho a, a los resultados. Exacto. ¿Por qué? Porque pues, lo que cayó, cayó. Uh -huh. Pero no fue uh -huh. lo que yo elegí. No, no fue. Uh -huh. Ok, sí. o, una cosa es que yo vote por X eh, partido y que gane sí. el otro. Bueno, al menos intenté. Sí pues da, Dar mi opinión, claro, con, claro, con claro. Mi voto. claro, pero imagínate entonces, mi amada, mi amado, donde hay muchos, muchos partidos, se les llaman los pequeñitos, los los, uh, los arrimados ahí sí. para arrimarse a un grande eh, para poder percibir el dineral que les dan, Ajá. porque en México es esa costumbre, aquí en Estados Unidos no hay eso. Uh -huh. Aquí cada quien se rasca con sus propias uñas, cada quien. O, o con las personas que, que les van dando sus donativos para, sí. para el caso. Entonces, así es. Pero en México han querido evitar eh, pues, infiltraciones incorrectas. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? El gobierno les da millonadas, eh, se va en carretas, así, eh, o en camiones. De volteo, de, de, de eso que, el que carga material, y van y descargan cantidad de millones de pesos en cada partido. Sí, sí, sí. Entre no es más es... grande los camiones son más grandes. Es muchísimo lo que, lo que gastan. Pero el, el menos re reciben carretonadas de dinero. Uh -huh, uh -huh. Es el menos, el menos. Al menos es lo que tenemos de entendido que pasa en México. Uh -huh. En otros países no, no sé cómo será, porque pues, no vivo allá, pues no no, no, no sé. Eh, Así es. Y nos ha interesado pues, aquí en Estados Unidos porque aquí estamos, claro. y México porque pues, es nuestro país. Claro. Pero en todas partes debe ser lo mismo. Lo mismo acontece con las congregaciones. Sí. Denominaciones, uh, hay más de las que usted se imagina. Hay muchas más muchas, de las muchas, que ustedes se imaginan. son cientos, cientos sí. de denominaciones. Así es, todos Estos es. colores y sabores, con todas las clases de ideologías que ustedes ni se imaginan. Así es. Por ejemplo, en la India, nada para que tenga un, un, un ejemplo, tiene más de 400... Eh, ideologías diferentes Sí, sí, sí, o sea y muchos dioses muchos, oh, no, muchos, No, no, no, no eh, Entonces Cada organización Tiene su propia ideología uh -huh. Sí, definitivamente Y entonces Cuando yo estaba observando esto No estaba viéndolos Estaba observando Observando, sí, sí Hago la aclaración para que se entienda bien lo que estábamos haciendo. Estábamos observando la, la ignorancia de las personas cuando ni siquiera entienden lo que se les está preguntando. Así es. Y es lo mismo es. cuando tú estás escuchando un programa, estás viendo a un templo y no pones cuidado. La tensión, a lo que está pasando allí La atención de vida, sí Definitivamente así es Así es y, y una de las razones Por la que yo digo Lo hemos dicho muchas veces No permitan que les predican con el teléfono uh -uh. No lo permitan Díganle al pastor que, que está allí Predicando Hermano, ¿por qué no usa la Biblia? Sí, ¿Por es qué? Mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Así es. Tan simple y tan sencillo como eso. Y quiero usar un versículo que tengo aquí ya marcado. Sí. Juan 5, 39. Dice escudriñar las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí ¿Qué lo dice? La palabra sí, de Dios lo dice Sí La escritura lo enseña y lo dice así es, es cociñar Entonces, si nosotros hiciéramos lo mismo En todas las cosas de la vida uh -huh. Aún así en, en la política En, en, to, en todo Mira, es déjame ponerte otro, otro ejemplo más simple. Tú quieres un carro nuevo. Vamos a hablar de un carro nuevo. ¿Qué carro quieres? ¿Cuál es tu necesidad? Exacto. Carros hay muchos. Uh, hay montones de marcas y montones de tamaños, estilos. Dos puertas, cuatro puertas, eh, las vagonetitas, eh, las pickups. ups eh, los camiones, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que Exacto. tú necesitas? Para que compres el vehículo correcto y adecuado para ti. Exacto. Eres tú solo, tienes a, a tu pareja, tienes familia. Uh -huh. Imagínate que compres, tienes cuatro criaturas y compras un carro chiquito. Yo y de pues, dos puertas. No, pues van a no ya, ya, ya es un error. Bien apretaditos. Pues, pues, sí, como sardinitas. Sí, definitivamente. nos estamos explicando. Por eso este, es un momento de reflexión. Más que cualquier otra cosa. No, no queremos estar predicando tanto. Nomás uh -huh. reflexionando. Porque tenemos que enseñarnos a reflexionar. Por eso hemos hecho cambios aquí nosotros también. ¿Por qué? Porque es menester, es necesario, es necesario reflexionar en todas las cosas de la vida, Amén. en todas. En todas, en todas. Aún incluso en las evangélicas cristianas o en la religión eh, o en lo que tú, en lo que tú crees, uh -huh. en lo que tú piensas, en lo que tú dices, en lo que tú, eh, eh, en lo que tú te mueves. Así es. Por eso estoy comparando los partidos políticos con las denominaciones con respecto a las doctrinas. A las doctrinas. Porque cada sí. partido político tiene una doctrina. Sí, sí, sí. Así y es. si ese partido político tiene, por ejemplo, el favor del aborto, entonces tú estás a favor de la muerte. Pues sí, ¿Por el que qué? está a favor de, del aborto, pues sí, claro Porque lo que están matando es una criatura que ya está en nacimiento claro. Y se está desarrollando en el vientre de la madre Ya tiene vida, así es Ya, ya, ya tiene vida Así es Entonces, eh, eh, nos puse como un simple ej ejemplo como nada más un ejemplo, más. sí Entonces uh -huh. Si ese partido político tiene la doctrina de la igualdad de género, por ejemplo, uh -huh. entonces van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pues sí va en contra, claro. Definitivamente. ¿Por qué? Porque Dios, desde el principio, los creó varón y hembra. Varón y hembra, así es. Así como qué? los animalitos. Pregúnteme por favor cuántos hijos tenemos. Tenemos cuatro Pues sí, cl claro Gracias al señor y, te, y producto de esos cuatro hijos Tenemos siete nietos Sí, amén ¿Por qué? Así es Porque se unieron A una pareja Del género diferente sí, es, que, que ellos A sus, a sus mujeres, sí, sí O sea, como yo Escogí una mujer para casarme los tres varones Bueno, los varones escogieron una mujer claro Y la mujer escogió un hombre Claro ¿Por qué? Porque así es como es la procreación Así es Así es el desarrollo así Y es, es por esa razón que vemos en el mundo Millones y millones y millones Y millones de habitantes Amén, así es Entonces, ¿qué partido Promueve eso? ¿Y qué partido no lo promueve? ¿Qué doctrina enseña eso y qué doctrina no enseña eso? Correcto. Y es igualito, ¿eh? Sí. Así como son ¿Sí? los, los partidos. Por eso, el ver, mirar y observar, observar tiene una gran importancia. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque, pues el ver, sí ¿qué, qué, ¿qué significa? Pues sí, es. es ¿El sentido de la vista? Es el sentido de la vista nada más Básicamente Tenemos más, más, más información aquí Así es Pero vamos a, a, a reducir los tiempos uh -huh. ¿Y en mirar? Sí ¿Qué viene siendo el mirar? El este, ver es lo que se aprecia con la vista Es la panorámica es, una, una motivación, un, un interés de, de, de ver algo de lo que te llama la atención. De lo que te llama la atención. Por ejemplo, ahorita, ¿qué me llama la atención? Ah, pues una chuba rosa que está aquí extrayendo eh, la miel. La, la, la mielcita de las flores. Sí. Eso me, me llamó la atención. Eso estuve observando. Ajá. Entonces. Pero el, el campo puede ser muy amplio. Sí. Pero ya cuando te enfocas tu mirada a observar. A observar. Entonces ya empiezas a ver que, que tiene un pico largo, que tiene sus alitas y que está ahí frente a una flor donde quiere extraer. Extraer, extraer ¿Ah? la, la miel. Uh -huh. Pero el mirar te lleva a la uh -huh. observación. A la observación. Y ya sí. empiezas a ver cómo es que lo hace. Todo el... Entonces ya cuando estás viendo tú cómo lo está haciendo, uh -huh. dices, wow. ¡Qué interesante! ¡Qué precioso! Y, y aquí estamos viéndolo en... ¡Lindo! Eh, eh, una imagen que realmente no es como se ve en lo físico cuando tú lo estás viendo. Uh -huh. Aquí se ven que las alitas se están moviendo. Se están moviendo. Más. Pero se está es, es por, por el efecto que, que tiene. Porque las mueven a una velocidad increíble, increíble las Increíble, pero si no se le ven No, no Así como se está más o menos viendo eso, que No se le ven los alitos Está gozosa y contenta chupando la, la miel <ríe> Entonces Esto es la, lo que nos marca La mm. enorme diferencia Entre el ver sí. El mirar Y el observar Entonces cuando tú estás yendo a un templo Tienes que ver esas cosas Claro Entras, ves la panorámica de, de, de, de, de la templo, gente, ahí. los que están parados, están sentados, los, los que están de una forma o de otra, vestidos de una manera o de otra, uh -huh. ves ahí al frente eh, si hay más personas, eh, nomás están los músicos o, o nada más el predicador. Pero es. tú estás, estás mirando, pero entiendo. ya cuando tú te pones a observar, uh -huh. Ya fue más que sí. eh, el mirar. Sí, es prestar atención a lo que estás mirando. O sea, eh, examinar atentamente. Eh, quiero decir que, que para observar tenemos que ver y mirar. O sea, Ajá. podemos establecer asociaciones y formular un juicio eh, sustentado en parte sobre lo que miramos y en parte sobre nuestra experiencia previa. Entonces, Ajá. esta actividad no es no es exenta de de entablar un diálogo con, con uno mismo. Lo, la observación es el primer paso del método científico. Entonces hay, hay una conjunción, ¿verdad?, de, de ver y mirar. Uh -huh. Es formular enunciados y observación de inferencia y juicios de valor. Así es. Entonces, y, y esto va para to, todas las áreas de la vida. Uh -huh. Cuando yo conocí a esta muchachita. Gracias. <risa> primero la miré. Bueno, perdón, primero la vi. Y yo, yo decía, estamos pues, en la misma escuela. Y pues puse la, la vista ahí. Y dejé sí. de, de, de, de, de, de verla. Y la empecé a mirar. Mm. Oigan y que me empecé a gustar Empecé a ver en sí. ella Cualidades que, que no estaba viendo En el montón de chicas que había ahí en la escuela Se enfocó muy bien Y Y, y bueno pues Y pues Esa es la consecuencia que está aquí conmigo Pero también estuve observando por siete años en, de, de noviazgo y no la veía. Y de lejecitos. Eh, eh, sí, porque ella estaba en, en Rinos y estaba en Monterrey. Pero ¡Ah! ¡Qué gusto me daba verla cuando iba a visitarla! O cuando ella fue a, a mí es? a visitarme a Monterrey en sus vacaciones que tenía del trabajo y todo eso. No, no, pues olvídense. Mi un eh. Bueno, como la chuparrosa. como el la <risa> Entonces. Ay, ay, ay. Bueno. Entonces. Pero les voy a platicar algo de, de lo que aconteció hace un par de días ayer antes o algo así. Le digo. Ya después de 54 años y 7 años atrás De que le había conocido Digo, ¿por qué sabes que todavía te quiero? ¿Y que ella les diga la respuesta que me dio? ¿La respuesta que yo te di? No, pues... ¿Que, que el amor qué? No, le digo, pues... Bueno, nosotros, este... Eh, pasa el tiempo, nos uh, hacemos viejitos, estamos viejitos, digo, pero el, el amor no se envejece, por el contrario, crece más. Así Entonces, es. Y es que el amor no envejece. Pues no. Por supuesto que no es la carita de ella, la que tiene ahorita, la que tenía como bueno, en aquel entonces. Pues no, no por, claro, mirense. pues ya, ya, ya, ya me tienen ahí. <ríe> <ríe> ay, ay, le, le gustó esa para ponerme ahí en... Y no me Ajá. equivoqué, ¿verdad? Pues ahí está el, el, el, guapa la muchacha en, en, en, la, en la página de ella. Entonces, y me pregunto, ¿y por qué la gente se divorcia? Porque se caen nada más en la pura mirada. Sí, sí, sí. Entonces ya cuando se dan cuenta de lo que es la persona, sí. ya sea por un lado por el otro o por los dos, chocan y pum, se cae Sí, sí. Y más cuando pues el amor de Dios no está allí. Además de, entonces, uh -huh. por eso, qué importante es no solamente mirar, o sea, no solamente ver. Sí, sí. Porque es una cuestión natural en la que tenemos la vista, gracias ver, a Dios. Es mirar, observar. Tenemos que mirar y en lo que nos interesa, observar bien. Así es. Observar bien. Observar bien. Yo Poner le... el foco ahí. Eh, exacto. Yo, yo, yo Poner le... el foco ahí. Yo le he preguntado a mi esposa. Y si ella algún día soñó en que pudiéramos estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita. Ah, pues no. No, no, realmente. Ni yo no. tampoco. Pero bueno. Es Porque muy... mi mente andaba muy, muy. Muy fuera. Muy fuera. ¿Por qué? Porque yo no conocía de las cosas del Señor. Así es. Y si no conocía de las cosas. ¿Por qué? Porque yo nomás ve veía eh, la religión como. Como que era un pasatiempo, yo creo. Sí, como un mito que, eh, que, que no, no me interesaba nada. Uh -huh, uh -huh. Ay, pero qué cosa cuando Dios Cuando sabe. el señor toca, cuando el señor toca el, el el corazón, nombre. Qué bárbaro. Las cosas cambian y cambian definitivamente, definitivamente así es. Y miren para que tengan una, una idea. Cuando ya me acerqué yo a las cosas del Señor, no fue fácil, ¿eh? Porque yo era muy macho, no, no, no, no. O mucho menos, ¿no? Pero. <risa> pero cuando yo pasé ese día al altar, me pude reclinar ahí. Yo, ¿sabes por qué yo no me pasaba antes? Porque yo no quería que esto era para mí Pero cuando yo pasé pues, ese día en especial Pude derramar unas lágrimas Como nunca me había pasado Gloria al Señor Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Porque eso solamente Él, él lo hace Y solamente ahí fue él lo hace. Donde empezó a surgir el cambio Amén. Gloria a Dios Gloria al Señor Cambio, más cambio, más cambio, más cambio Y me cambió Glorificado sea su nombre Porque nada imposible hay para él Y nada. al año De haber llegado yo a ese templo Empecé A predicar por primera vez amén. Y me recuerdo muy bien Era con el hermano Walter Así es, también. Y en la casa del hermano hermano. En Hola. una reunión de hogar Olga y, y Olga y Mi hermano Y Aaron Aaron ya Ella ya partió fuera con, con el señor Así es, así es y, y De esa congregación Han surgido muchos líderes Muchos unos laicos y otros estudiaron los seminarios y se hicieron pastores. Así es. Increíblemente. Ahí fue un semillero tremendo. Pero recuerdo muy bien al hermano Walter. Porque gloria, señor. al principio yo no entendía nada. Pero, gloria a Dios por la vida de ese hombre. Amén, así es que ahora viven en Monterrey. Y mi amado, mi amada, esto es lo que acontece cuando hay la transformación, el simple ver, al mirar y al observar. Uh -huh. Y cuando nosotros podemos venir a, a las Sagradas Escrituras y que nos dicen escudriñar, escudriñar, las escrituras. las escrituras Porque ellas son las que dan testimonio de mí Porque a vosotros os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna La vida eterna Amén. No se trata de solo, solamente de tener una religión No, no No, no. se trata nada más de no. eso Esto es mucho más profundo Más profundo, claro que sí Y ahí es donde podemos entender El sacrificio del Señor Jesús uh -huh cuando él vino a nacer de una mujer que no había sido tocada por hombre. Uh -huh. Así es. Y cuando el hombre se da cuenta uh -huh. de que aquella chica ya estaba embarazada, la quiso dejar secretamente. Uh -huh. Entonces el Señor tuvo que hablar con él. A través del ángel, sí. Y le dijo, no, mira, lo que sea en ella. Ni te preocupes uh -huh. Es obra de Dios Es obra Porque Dios hay un propósito A través de su Espíritu Santo, amén, así es Y la recibió Y la apoyó Y de ahí surgió Jesús Amén Y es maravilloso uh -huh. mi amada Es maravilloso mi amado Dios mismo amén. Que Dios tuvo que encarnarse en una mujer para poder ser igual que nosotros, como tú y como yo, como un ser humano. A ver si así la gente podía entender. Y Ahí. eso es más que ver, es más que mirar, y es, es simplemente el observar el propósito de Dios. Sí, amén. Definitivamente. Porque Dios tenía un propósito con el hombre. Dios tenía un propósito. Amén. Dios tiene un propósito para con tu vida. Yo no sé si tú ya habías escuchado esto. Pero Dios, Dios tiene un propósito para tu vida. Y no nos estás viendo y escuchando en este momento por pura casualidad. No. Dios tiene un propósito para tu vida. Como lo tuvo con la de nosotros. Amén, amén. Dios quiere usar tu vida también a ti. Te quiere usar a ti. A ti, a ti que me estás viendo y escuchando en este momento. Aleluya, gloria al Señor. Dios quiere hacer algo grande, pero tú tienes que dejarte querer de parte de Dios. Amén. Y que, ya, Así y que es. te aferres a su palabra. Por eso cuando vean un predicador que está predicando con el teléfono o con la tableta, y no quiere usar la Biblia. cámbiate el lugar. No es el lugar correcto. Porque tienen que predicar con la palabra de Dios en la mano. Amén, amén. Así es. Yo sé que a muchos no les gusta esto. Y estoy hablando de los pastores que, que lo hacen. Uh -huh. Hace ¿Qué ya tiempo. Señor? Hubo un hermanito que... que, que me, se me enojó a través de, de, del facebook porque yo estaba mencionando ya hace años estaba yo mencionando yo de esto no es que como quiera es la biblia que no es lo mismo no es lo mismo aquí la escritura Amén. dice y enseña Así es. y es la que nos da el derecho y la autoridad Amén. Para explicar lo que estamos diciendo Así es Porque en ella tenés la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio De mí Amén. Las escrituras Y miren Y es que para que pudiéramos tener este libro en la mano Tuvo que haber Habido mártires Sí, sí, sí Y déjame decirles esos mártires Como Martín Lutero no estaban en la total y absoluta forma de pensar como estamos pensando nosotros ahorita. Pues no, no, no, definitivamente. Pero estaban en desacuerdo con lo que estaba haciendo la iglesia donde ellos estaban. Uh -huh. Y se dieron cuenta de, de que no era correcto y tuvieron que sa salirse de allí. y hubo muchos mártires hubo muchos mártires muchos mártires para que la palabra llegara a nosotros además del gran sacrificio del señor amén sí así o sea, es. eso tiene precio de sangre amén tiene precio de sangre el señor lo hizo en un principio y luego aparecieron sus mártires Después de los discípulos, sí, sí. Y ya habían Así pasado es. cientos de años. Muchos, muchos años. Entonces, no podemos entonces menospreciar la escritura cuando estamos predicando. No, no, no, claro que no. No, no, no. podemos darnos ese lujo de despreciarla y decir, ah, pero con el teléfono no es suficiente, con la tableta. Uh -huh. A mí me disgusta, la verdad Ver predicadores, o sea, pastores Que están usando ese sistema Sí, sí. Además de, de la así alabanza es, es. Eh, Y todo eso que a veces Son como shows uh -huh. No sé, en desacuerdo que se cante, ¿no? Sí, Por claro. supuesto que no Hay alabanzas hay Preciosas, lindas, lindas O sea, pero, ¿qué es lo que nos motiva? ¿El ritmo o el mensaje? Uh -huh. Exacto. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que se nos estremece? ¿El mensaje o el ritmo? Sí, es, hay que estar bien, bien conscientes de, de, de, de esta situación porque... Eh, mucho, o sea, llega, a, llega a, la, a, la, a la emoción este y a veces ya se, se descompone la situación porque entra la carne. Entonces, eh, eh, es, eh, es algo que tenemos que estar bien este bien centrados. Eh, tenemos, debemos de tener un, un, un control eh, a través del Espíritu Santo. Así porque es el que nos, nos controla eh, Amén, nuestros, nuestros sentidos. Entonces, eh, de, de, de, de no llegar a, a, a, los, a los extremos. Entonces, eh, tenemos que estar bien, bien, bien conscientes. Ahora, ah, déjame hacer una, un poco de, de aclaración. qué bueno que tú nos puedes ver en, en la tableta. Qué bueno. Sí. Qué bueno que nos pueda ver el, a través del teléfono. Qué bueno. Magnífico. Uh -huh. Pero en el templo, la palabra no puede dejar de estar. No. no. no definitivamente. Estás... Yo, por ejemplo, aquí en mi tableta o en mi teléfono, yo puedo escuchar la, la, la Biblia hablada. Uh -huh, uh -huh. Y es una delicia también escucharla así... Uh -huh. Pero es más deleite... Cuando lo estás observando... Porque puedes hasta subrayar como lo tengo yo... Uh -huh. Entonces... Así es... Ese es el punto clave, mi amado, mi amada... Y ya llevamos 38 minutos... Sí... <risa> sí, es, es, es bien importante... Dice, hijo mío, está atento a mis palabras... Inclina tu oído a mis razones. Nos dice el Señor a través de, de, del Salmo, del Proverbios 4.20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Uh -huh. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que la hallan y medicina a su cuerpo. Qué lindo Amén. es el Señor. Amén, así nombre. Su, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Salmo 107.20 No podemos dejar de usar la, la, la Biblia. No podemos. No, no podemos, mi amada, mi amada. Así es. Pues, ¿Qué hay que hacer? Eso. Escuriñar las Amén. escrituras. Escuriñarlos. Amén. Amén, así es. Porque ahí vamos a tener la vida eterna. Esa que Dios nos ofrece. Es fácil. Sí y no. Sí si nos apegamos a la escritura. No cuando somos medio rebeldes. Cuando no nos gusta mucho lo que dice a veces de algunos pasajes que van en contra de lo que uh -huh, yo hago uh -huh. o digo. Sí. Pero la doctrina. Sí es importante Sí es muy importante Claro, claro que sí Y una de las bases fundamentales de la buena doctrina Tiene que creer en el Padre En el Hijo y en el Espíritu Santo Amén Como base bíblica Como base bíblica ¿Por qué? Porque Dios Fue como se mostró A través del Espíritu Santo Y dice que en su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenemos no de nosotros, sino que viene y emana de él. Amén, amén, y es la importancia es. del Espíritu Santo, de que puede estar en nosotros mismos. Aleluya. Sí, amén, amén. Habitando con nosotros. Y aunque podamos ser millones y millones y millones mm. de millones de personas, Dios tiene ese potencial de poner el Espíritu de él en nuestras vidas. Amén, así es. Son de las cosas es. que no podemos a veces entender ni comprender la grandeza de nuestro Dios. Definitivamente. Pero para Dios nada, absolutamente nada es imposible. Nada es imposible. Hebreos 4.15 y 16 nos dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado, ¿sí? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la ¿Sí? gracia. Uh -huh. Para alcanzar misericordia y Amén. hallar gracia para el oportuno socorro. Así Gloria que, al señor. mi amado, mi amada, búsquen a Dios. Aleluya. Acérquense a Dios si no lo han hecho. Reciban en su corazón. Ese es el principal objetivo de, del Evangelio. Amén. Que tú puedas entender, comprender de que necesitas a Jesús en tu vida, en tu corazón. Y que sí. de tus labios haga un arrepentimiento genuino y sincero. Genuino y sincero. Y Amén. que le pidas al Señor su bendición. Que te perdone tus errores, tus pecados, tus faltas, tus fallas. No que tengas Amén. una religión. Porque la religión de nada te va a servir Si no tienes a Jesús en tu vida y en tu corazón Amén Y cuando bien, tú Cuando tú mi amada Cuando tú mi amado Tienes a Jesús en tu vida y en tu corazón Viene el cambio Y también decirle Señor, Pero, señor. Motívame a yo leer tu palabra A yo entenderla Y no sea. solamente Tener una religión Porque la heredé de mis padres que haya esa hambre y esa sed de, de conocer la palabra del Señor. Por eso es Gracias. el escudriñarla. Deja que Dios bendiga tu vida. Aleluya. Pero permítele a Dios bendecir tu vida. Porque Dios no va a poder hacer nada si tú no le permites. Aleluya. Dios no es un, un rambo que puede venir y te destruye... Eh, y te puedes decir añicos No, no, no, Dios te bendice Simple y sencillamente Pero le gusta la obediencia Le gusta que tú sepas lo que está pasando A Dios le interesa que tú entiendas Todo, todo Lo que está pasando en tu vida Aleluya, sea nombre del Señor Al Señor le interesa Tú le interesas Tú le interesas al Señor él fue al Calvario Precisamente por tu vida también Hace de, más de dos mil años Sí, hace más de dos mil años ya Pero lo hizo por ti Y lo hizo por mí Amén, amén así es Acéptale, recibele en tu corazón Si tú nunca lo has hecho Y llénate De la palabra de Señor de la presencia del Señor Llénate del Señor Llénate Deja que Dios bendiga tu vida por estar con sí, Él. Es. Oremos. Amén, amén. Aleluya. Podríamos orar más, pero ya van 44, ya casi 45 minutos. Ay, Padre Dios Santo Dios. y Eterno. Alabamos su santo nombre, Señor. Gracias, ¿Cómo no reflexionar, Padre, gracias, Señor? Gracias, Señor, por su bendita palabra, Señor. Gracias, Padre. ¿Cómo no reflexionar? Por su grande amor y su grande misericordia, Padre mío. ¿Y Padre Santo? Oh Señor. Os rogamos por su misericordia. Sí, Señor. Para que toda la persona que nos esté viendo en ese momento. Sí, mi Cristo. Oh, santo y le acepte. Los ejércitos. Le entregue su corazón. Usted sí, haga un señor. cambio extraordinario en sus vidas. Toque vidas, toque corazones, Padre eterno. Y que los pueda usar mucho mejor que nosotros, Señor. Usted viene pronto, Señor. Su venida está cerca, Padre. Porque hay que seguir predicando el Evangelio. Sí, Señor. Y siempre va a haber quien lo pueda hacer mucho mejor que sí, nosotros. Jesús. Aleluya. Y si esta personita es la que usted quiere usar, Señor, úsele. Sí, mi Cristo. Así como cuando se llamó a los discípulos. A Pedro, sí, a señor. Juan, a Lucas. Y ya en el camino a Damasco se topó con, con Pablo. Sí, señor. Toque la vida de los presidentes. De los que y hasta que usted no lo tocó, sí, Señor. él no pudo dejar de perseguir a la iglesia. Y fue el que más escribió y no anduvo a conocer como sí, los demás discípulos. Sí, señor. Pero Padre Santo nombre, padre. Que cualquier persona que en este bendito, momento Le acepte hombre, en su, su corazón amor, señor. Cámbiale su vida Señor Sí Señor, haga los cambios haga Y haga de él o de ella que que hacer, señor. Un gigante en la predicación sí, señor, de su palabra Sí Señor Que haya esa hambre Y, y que la, la palabra, gloria de su señor. Suya, señor Sea mostrada sí, y manifestada padre. Poderosamente en sus vidas Sí Señor, así es Padre el poder de su y gracias, Espíritu Señor, su por usarnos también a Pobre, nosotros. maravillosamente, Señor. Gracias por su bendita palabra. Okay. en señor. la imperfección que tenemos, Señor, Cristo. hemos sido gracias sí, en usted, mi Señor. Gracias, Señor, por su grande amor. Y su, su gracia la que nos hace movernos. Sí, y señor. Padre Santo. En ese nombre que es sobre todo un nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Que toda Aleluya, persona que nos esté viendo nombre, señor. en este instante, Señor, bendígale, Señor, grande. Que reciba la bendición suya. Sí, Señor. En el nombre del recibe Padre. Su en el nombre del, sí, Hijo, el nombre de su Hijo, y del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sí, y a señor. ti te digo, mi amado. A ti te digo, mi amado. Recibe la bendición del Altísimo. Recibe, recibe la bendición. En el nombre Recibe de Jesús. la bendición del Señor. Aleluya. En el nombre amén. de Jesús. Amén. Amén. Sí, amén. Y amén. Amén. Y eh, mis amados, pues hasta aquí llegamos. Así es, que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes que han estado en este tiempo con nosotros, escuchando la, la palabra, el mensaje. Y gracias por compartir estos videos entre sus amistades Así, ah, compártanlo por favor. Eh, porque usted no sabe a cuántas personas usted puede bendecir a través de estos videos. Les amamos en el amor de Cristo Jesús Y les esperamos en el siguiente video Bendiciones para todos sus amigos de siempre Elida Madrigal Y Rafael Cavazos Bendiciones y yo, eh, mañana nos toca la segunda dosis de, de la vacuna Ya est estaremos platicando enseguida eh, Cómo nos fue ya con las, do con las dos dosis pues, de la vacuna Bien, en el nombre del Señor Ok Pues Bendiciones y bendiciones que el Altísimo todos. siga bendiciendo sus vidas y gracias por vernos, por escucharnos y por compartir. Así es. Bendiciones. Bendiciones.